Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Mexican Beef anunció que Taiwán es el nuevo mercado para la exportación de carne de res nacional. Durante una degustación se informó que de inicio son cinco las empresas mexicanas autorizadas y el convenio es, de momento, con seis firmas taiwanesas. En entrevista para la revista Force, Juan Ley, presidente de la Mexican Beef, estimó que la suspensión de aranceles para importar ganado, principalmente de Centroamérica, podría generar un efecto positivo en la oferta cárnica nacional en un plazo de 6 a 12 meses. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que hasta mayo las exportaciones mexicanas de res aumentaron casi 24% en lo interanual, enviando al extranjero más de 150 mil toneladas. El CENACICA destacó que gracias a los trabajos realizados en materia sanitaria, México es reconocido como país libre de 75 enfermedades animales de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal.